El caso tuyo dice que tú vendiste todo lo trate de tu casa, ¿qué pasó? Lo vendí porque la mamá me ha un hombre que yo no quiero allí en mi casa. Ah, entonces, ¿quién te puso la creyente? Mami, ¿Vendiste todo? ¿Arrancaste la puerta? Todo. que no viva allá y si tengo que hacer algo malo, ¿cuál Okay, Ok, ¿el nombre tuyo? que no viva ¿El nombre tuyo? Francisco de Tejada.